Es una locura lo que me acaba de escribir Atac, o sea, le he escrito a él porque Plex no me contestaba Estoy aquí en el chat de Atac ahora mismo, no voy a decir, o sea, no voy a enseñar nada obviamente porque es una locura Pero me ha dicho Atac, o sea, voy a leerlo textualmente Plex está súper cabreado contigo Plex está súper cabreado contigo, no se esperaba que pudieras hacer eso con la máquina Te dijo que no la tocaras porque se puede romper muy fácilmente, ya sabes que es muy antigua y sabiendo que él no está en casa y no puede arreglarla y es el único que sabe. Así que bro, intenta arreglarla antes de que vaya, porque se puede liar un montón. Y le pregunto, bro, pero Plex me puede, me puede ayudar? Y me dice, no bro, no quiere hablar, porque sabe que la máquina es muy antigua y se puede llegar a romper. Así que bro, ponte a arreglarla, busca vídeos porque está muy cabreado contigo, no te quiere ni hablar. Pero. Ruby. Ruby es a las 7 de la tarde. Ruby está seco. Está más seco que Seki. Literalmente, Ruby está seco. Está muy seco. Vale, chicos. Después de un largo día directo con Ruby. Literalmente, ayer estuvimos absos. Ayer Rubi y yo estuvimos aproximadamente lo que viene a ser unas 24 horas en directo, una locura. Pero si me estáis escuchando con esta voz es porque básicamente me acabo de despertar. Son las 7 de la tarde, como ya he dicho. Sí chicos, eh, es muy tarde por ese motivo, ya que literalmente nos acostamos demasiado tarde porque Rubi tiene que hacer directo. Entonces, si me estáis escuchando con una voz un poco de. Bueno chicos, si queréis, vamos. Lo tenéis aquí en, en el canal, vale pues, Aparte de todo, aparte de todo, dejando todo aparte Hoy, como podéis estáis tantísimo El vídeo lleva el vídeo ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo, que es el día siguiente justo de subirlo Lleva 50.000 Y pico visitas, o sea que Literalmente dije, si en 24 horas llega A 2.000 likes Pues ha llegado, pues hay que hacer la segunda parte Que es básicamente, todavía no me ha respondido O sea, Plex no me ha respondido Así que hoy vais a ver Cómo Plex me respondió Hoy vais a ver cómo Plex me ha respondido Yo yo No sé qué me va a decir, no sé si se va a enfadar Pero se supone Que luego le voy a llamar ¡Pff! Locura Vale, entonces chicos eh, Hoy ha sido una locura O sea, ayer fue una locura, literalmente rubillo y yo jugamos a Minecraft eh, Literalmente luego él siguió haciendo directo eh, Empezamos a reaccionar a vídeos de la Epic House Una locura Chicos, ahora no sé qué voy a hacer, pero Ahora os contaré qué, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Luego intentaremos aún así ahora, ahora arreglar la máquina y tal. Pero no sé cómo, tío. Ahora lo vemos. Chavales, tengo una cara de partido ahora mismo que no puedo con ella. Pero bueno, nos hemos despertado día de hoy. Nuevo día aquí en la casa del Team G. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar arreglar a la máquina de Plex. Porque básicamente Plex me quiere matar después de lo que pasó. Y os preguntaréis. Jaime, ¿qué hora es y por qué estás ahora durmiendo, por así decirlo, te acabas de despertar ahora? Bro, son las 8 de la tarde. Eh, estuve con Ruby otra vez haciendo directo, bro, y la cagué, bro. O sea, qué locura. Nada, vamos a bajar la planta baja y vamos a intentar arreglar la máquina. Ya por fin, a ver si nos podemos ya olvidar de este tema sin que Flex nos mate. Sinceramente, si tengo la capucha es porque tengo unos pelos terribles, chavales. Perdonadme y vamos a pasar por aquí a la casa de Missy Fu Missy Fu ya está por ahí liando la muerte liando la perda hala qué tal hoy Missy Missy qué tal Missy qué tal hoy cómo vas cómo qué vas a hacer hoy muy bien coño es esto chicos qué está pasando aquí Está fin con una raqueta. Aquí la pelota. Un teléfono pepino. Y por allí un reno. Y fin como que supone que ha ganado. Y luego está un panda con una raqueta. Un león sin raqueta. Pero qué coño es esto, ¿no? Eh, qué coño es esto. Bueno chicos, vamos a intentar arreglar, como he dicho, a la máquina de gancho. Pero mirad, o sea, en principio... Aquí deberían salir letras, no sale nada Esto lo muevo y nada Activo y nada O sea, no sale nada No sé qué le pasa, chicos Pero no funciona Pero nada, por ahora vamos bien Estamos esperando que venga Plexi Attack ya para liarla Si veis este vídeo son más chileados Solo que la he liado y se vienen cositas, ¿sabes? Se la he liado y por eso se está liando pero... Son más chileados que los, el primero que subí este mes Que el primero que subí este mes en plan la bombaza esa Está muy guapo Ya lleva 50.000 visitas o algo así El de ayer lleva 60 y pico mil, no lo sé Una locura Ahora intentaremos llamar a Plex Y os aviso Vale chavales, es una locura lo que me acaba de escribir Ataco O sea, le he escrito a él porque Plex no me contestaba Estoy aquí en el chat de ahora mismo No voy a decir, o sea, no voy a enseñar nada obviamente porque es una locura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 No bro, no quiere hablar, porque sabe que la máquina es muy antigua y se puede llegar a romper, así que bro, ponte a arreglarla, busca vídeos porque está muy cabreado contigo, no te quiere ni hablar. Eso es lo que me ha escrito a Dark. o sea, no esperaba que se enfadara tanto, pero lo veo normal, o sea, lo veo normal, sé que no está enfadada conmigo del todo, o sea, es una máquina, o sea, obviamente creo que no debería estar tan cabreado, pero chicos, os voy a traer toda la información que vaya pasando, pero... Pero no sé, hostia, hostia, hostia. Audio de plex, audio de plex. Vamos a escucharlo. Pero por favor, importante.